Continuando con el módulo de circuitos con interruptores, vamos a ver el tema 3, circuito resistivo-inductivo, donde aplicaremos un método híbrido para la solución de la ecuación diferencial. Entonces tenemos un circuito con una fuente de tensión que varía en el tiempo de la forma raíz de 2b, seno, omega t, más un desfasaje, menos una tensión constante. Tenemos una carga compuesta por una resistencia de inductancia y un interruptor. Nuevamente, si el interruptor está abierto, la tensión sobre la carga es cero. Si el interruptor está cerrado, la tensión sobre la carga es directamente la tensión de la fuente. Entonces vamos a tener que para hallar la solución de corriente, la corriente tiene dos términos que pues si aplicamos la ecuación de Kirchhoff, BF de t igual a r por i más L de i de t. Entonces vamos a tener una solución homogénea de la Como es un circuito de primer orden, Va a ser de la forma k por e a la menos t sobre tau. En este caso, tau como un circuito LR es de la forma L sobre r. Como mezclo con funciones sinusoidales, vamos a multiplicar por omega tanto la parte de arriba como de abajo, numerador y denominador, de la exponencial. En ese caso, me quedaría que la respuesta homogénea es de la forma k por e a la menos omega t sobre tangente phi siendo tangente de phi la definición de régimen sinusoidal permanente de ωL entre r, es decir, el ángulo de la impedancia. La solución particular está dividida en dos partes porque tengo dos fuentes forzantes en la función de tensión, una fuente forzante sinusoidal y una fuente forzante constante. Por tanto, tengo dos soluciones particulares. La solución particular a la fuente constante, que va a ser de la forma constante, y va a dar BDC entre R. El signo menos es debido a que la fuente está en sentido contrario a la definición del recorrido realizado en el sentido horario. La solución particular de la sinusoide se puede calcular o por el tiempo, o por régimen sinusoidal permanente. Siendo más fácil el cálculo por régimen sinusoidal permanente. A partir del cálculo del fasor de corriente. Entonces vamos a tener que calculando el fasor de corriente. Y devolviendo ese fasor al mundo temporal. Vamos a tener que el módulo de la corriente es el módulo de tensión. Es decir raíz de 2 sobre b. Sobre el módulo de impedancia equivalente siendo z la raíz cuadrada de r cuadrado más omega l al cuadrado. Como la función está hecha en seno, va a ser seno de omega t más el desfasaje de tensión menos el desfasaje de la impedancia o el ángulo de la impedancia. Fi, que ya lo definimos en la lámina anterior, como tangente a la menos 1 o arco tangente de omega l sobre R. Si sustituimos la solución particular de la fuente constante, más la solución particular de la fuente sinusoidal, más la solución homogénea en el punto de condición inicial, es decir, en T igual a T1, e igualamos al punto de corriente, si el interruptor está abierto no hay circulación de corriente por el inductor, por tanto la corriente es cero. podemos hallar el valor de K. En este caso, calculando el valor de K y sustituyendo, vamos a tener la expresión 27 como la solución total a la corriente para este circuito, donde esa solución completa conlleva la solución particular del régimen sinusoidal, la solución particular de la fuente constante y la solución homogénea a la ecuación diferencial una vez sustituida la condición inicial. Sacando factor común raíz de 2b sobre z de la ecuación, podemos escribir la ecuación de manera más compacta, en función de los términos raíz de 2b sobre z y de dos nuevas constantes que aparecen, m, que es el cociente entre el valor de la fuente de C y el pico de la sinusoide, y r, y el coseno de phi que no es más que el ángulo de la impedancia, que es r sobre z. Otra manera de poder hallar la solución particular más larga es por el método clásico. El método clásico dice que para una fuente sinusoide la respuesta particular va a ser de la forma a coseno omega t más b seno omega t. Como la ecuación diferencial que describe el proceso conlleva una derivada primera, debo derivar la solución particular una vez. Entonces quedando la derivada primera como menos a omega seno omega t más b omega coseno omega t. Sustituir la solución particular en la ecuación diferencial e igualar término a término. Entonces en la ecuación 30 tenemos la sustitución... Y agrupados los términos en seno y los términos en coseno. Entonces procedemos a igualar término a término, que es lo que tenemos en la ecuación 31. Recordemos que un seno con desfasaje a través de la identidad trigonométrica seno de A más menos B, puede ser descompuesto en senos y coseno. Entonces de esta manera podemos igualar término a término. Entonces vamos a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. A y B. Resolviendo el sistema de ecuaciones podemos encontrar los valores de A y B directamente. Con este paso todavía nos faltaría ya la, la, la condición inicial, es decir, el valor de K. Como podemos ver, el método temporal para la solución en régimen permanente, cuando la fuente es sinusoidal, es mucho más largo y tedioso desde el punto de vista matemático. La respuesta por régimen sino ciudad permanente es más rápida, compacta y más fácil de utilizar. Nuevamente, la escogencia de un camino o de otro va a depender de la experticia del estudiante. Y esa experticia se logra con la práctica, únicamente. Entonces tenemos dos métodos. Se puede aplicar el método de Laplace, pero Laplace aplicado para régimen sinusoidal o con fuente sinusoidal es mucho más complicado puesto que las fracciones parciales requieren ser ajustadas para poder hacer la antitransformada. Entonces básicamente la recomendación es utilizar el método temporal siempre que se pueda. Si tengo presencia de sinusoidal, obviamente la respuesta en régimen sinusoidal permanente es la más rápida y la compacta. La utilización o no del método de Laplace va a depender de la experticia de ustedes utilizando la antitransformada de Laplace y, y sacando las fracciones o descomponiendo la ecuación diferencial en fracciones parciales. Si ustedes tienen esa experticia, el método de Laplace va a ser muy práctico. Si no tenemos esa experticia, el método de Laplace se puede complicar y puede llevar a respuestas erróneas. Tenemos que tener consciente que el método de Laplace Está pensado para, las para que las condiciones iniciales estén dadas en cero. Si no las tengo en cero, debo hacer el cambio de variable que vimos en el tema anterior para poder obtener los resultados correctos. En esta lámina vemos la forma de onda, tanto de la tensión en azul como en la corriente en rojo. Y vemos qué sucede cuando el interruptor se cierra tenemos un régimen transitorio y finalmente cuando se decae la solución homogénea, tenemos un régimen permanente. Con esto terminamos el modo de circuitos de interruptores. Vimos dos conceptos, el de interruptor y el de carga. Hicimos algunos ejemplos de soluciones temporales, método de Laplace, y al final vimos la solución utilizando un método híbrido. Nuevamente la recomendación es la práctica, solo la práctica hace al maestro y en este caso es necesario practicar la resolución de ecuaciones diferenciales para estar cómodos con los métodos de solución que vamos a aplicar en los distintos módulos. Gracias por su atención.